¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Sabéis una cosa? Estoy hasta los huevos de entrenar Estoy hasta los huevos de las carreras Estoy hasta los huevos de la bicicleta de carretera de La montaña, ciclocross, todo el día empujando Estoy harto Me paso a eléctrica salvaje espectacular ¿Cómo sube esto le das al bus y te sube por una cuesta cabra como me duele el tobillo. Esta es la Conor Crash, la bicicleta tope gama eléctrica de la marca WRC, o sea de sí, Conor, vale. Modelo Crash con el motor donde lo pone EP8, el motor tope de gama de Shimano. Además lleva la batería interna de 750, o sea que es una puñetera bestia. Me marcaba cuando he salido de la tienda 179 kilómetros de autonomía en modo eco. Bueno, al final, mentira, pero bueno. ¿Dónde <risa> voy yo con esto. Me voy a hacer una ruta de unos 100 kilómetros, ¿vale? A ver si, si me da tiempo. Aquí, según el indicador, le das aquí, a, aquí al mandico y te pone resto el modo eco 194 modo pista 97 y modo bus 64 a ver si me da para hacerlo 100 kilómetros en el caso de que me quede sin batería pues me tendré que ir a buscar porque pedalear con esto es una locura montaje con Shimano XT 12 velocidades ruedas Mavic eh, amortiguador RockShox Deluxe y una horquilla delantera Lyric con barras de 35 y 140 de recorrido. Vaya bicharraco, frenos XT y tija de sillín telescópica. Que aunque no se ve, bueno, pues ahí está. Ahí está el mandico. Y que más, ah, sobre todo lo que destaca esta bicicleta: que el manillar lleva el cableado interno, se meten por aquí y ya va interno por la potencia y no se ve. Bueno, sí que se ven un montón de cables, pero bastante menos que en una bicicleta normal. Disco mogollón de gordos, 203, 180 trasero y neumático gordico. El otro día, al bajar de la furgoneta, apoyé mal el pie y me torcí el tobillo. Llevo un huevo en el tobillo que paqué en el derecho y no puedo andar muy bien y me cuesta un poco pedalear. Con una bicicleta normal habría sido complicado hacer este recorrido, sin embargo, con la eléctrica, oye, sin ningún tipo de problema. Le mete modo eco, los modos de, de potencia son configurables, le metes el modo eco y te da de sobra suficiente para ir más o menos bien tranquilo y hacerle eh, la ruta. Lo único que si la quieres hacer un poco ligero, pues ya tienes que darle al modo pista y al modo bus y entonces la batería se te va, se te va abajo. De todas maneras, para estos 90 kilómetros la batería me va a dar... Aún me faltan tres rayas, entonces la verdad que bastante contento. Y bueno, comentaros que la diferencia del motor ep eh, 8 al motor eh, el 8000, que era el que tengo yo en mi antigua bicicleta Connor, la diferencia es un mundo. El motor este ep 8 tiene unos huevos que no lo había probado yo con ninguna otra bicicleta. Me han venido por la tienda muchas bicicletas con motores Yamaha, motores Bosch y tiene mucha potencia. Los Brose de Specialized... Tiene mucha potencia, pero la, la, la fuerza que he notado con este P8 no la había notado con ninguno. Todos te suben hasta 25 por hora y te cortan ¿no? la velocidad. Pero sin embargo este, a 19, 20 por hora, notas un empuje y una potencia aquí en las subidas que para qué. Y he metido el modo bus aquí en esta última rampa y parecía que iba el moto a 25. ¡Uuuh! Como los locos. Mucha diferencia con respecto a los antiguos motores de Shimano. Y me parece que me voy a ir marchando porque aquí se está poniendo un día de mierda. <risa> ¿Para qué? Que, por cierto, qué broma, ¿eh? Que no voy a dejar lo de la bicicleta. De momento no. Que tengo preparadas un montón de carreras. Este año no me había apuntado la que hueso porque me coincidía con la que al Terminator Race en la que fui con Nickel. Pero, ya que ha habido cambio de fechas y se hace en septiembre, pues sí que me va a poder apuntar. Y como el año pasado le cogía gusto a lo de salir a la quebranta hueso, lloviendo, y con tormenta, he elegido este día para empezar a prepararme de nuevo. Después de una temporada, de media temporada, con un montón de pruebas, he hecho la Aragón Bayreis, la Rioja Bayreis, la Cantabria Bayreis, la Orbea Monegro, el Gigante de Piedra, no sé, me, me olvido alguna, la de Sáztago, la de Cuenca Buena, empecé en enero el en motor. <risa> bueno, me tomo estos dos meses de verano con un poco más de calma y empiezo a preparar la segunda parte de la temporada que va a ser suave también. Porque aparte de huesos, me tengo que apuntar a la muela Epi. Y luego en Deza, en Soria. En una carrera. Y quiero también hacer la Hammond Bike, que es sábado y domingo en Calamocha. Y también me gustaría hacer alguna máster ahí en Tamarite y en Monzón, creo, para septiembre. Bueno, en definitiva, una temporada larga. Ah, y después al Ciclocross, la Copa Aragón de Ciclocross. Vaya, vaya liada. Cuando se te queda, me cago en su padre. Esto no va. Ah. Sabía yo que le iba a liar con la eléctrica joder y con el tobillo tal y como lo llevo. Puta mierda, el barro oh. está guay. Esto, ah. Dios. Ah. Ah. ¿Sabes cuando te das cuenta que la estás cagando y sigues y ves que la cagas y que la vas a cagar y sigues y sigues y al final la caga de verdad? Pues eso, de aquí a un rato debería de estar trabajando y me parece a mí que me va a quedar sin batería, no llevo recambio, la rueda pinchada, la bicicleta llena mierda, eso me pasa por gilipollas. Por eso estoy hasta los cojones de la bicicleta, me quiero dedicar al padre. De... La GoPro rota, que me ha entrado agua, no soy una mierda. Todo mal. Todo mal. Todo mal. ¡Ay, qué paliza me estoy dando! Parece que no, pero con la bicicleta eléctrica se entrena un montón, ¿eh? Bueno, que sepáis que esta no es mi bicicleta, es de un cliente me la he dejado para que probase y que le dijera a ver qué, qué, qué tal la veía, a ver si veía algún fallo o algo así. Entonces, aparte de que la dirección está un poco como de medio lado Las pastillas parece que están desgastadas. El cambio muy fino tampoco te va. La cubierta trasera te está perdiendo un poquito Pues aparte de eso, la bicicleta va, va, va muy bien Oye, te la he probado de puta madre ¿eh? Funciona, Va a funcionar estupendo Lo único que necesitas es una, una buena revisión Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado la bicicleta Que os animéis a poner una bicicleta eléctrica Que da muchas satisfacciones y que le des al like, suscribir, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Que por cierto, se me olvidaba Si alguno de vosotros queréis que os pruebe la bicicleta Y mire a ver si he encontrado algún fallo Solo me lo tenéis que poner aquí abajo en los comentarios ¿eh? Y yo gustosamente La cojo, la pruebo Y vemos si hace falta una revisión ¡Venga!